hola mis Curlis bienvenido a vuestro canal de Curly Manga yo soy Carmen Manga y este es vuestro espacio para todas las mujeres pero especialmente para las que tienen 4C como yo es decir el cabello 4C entonces hoy vamos a hablaros de cómo prepararos para el invierno porque como dicen los de Juego de Tronos winter is coming o sea el invierno ya viene si queréis saber más cómo prepararos eh, el cuidado del cabello natural para el invierno sirvió en este vídeo yo me voy a sentar sobre mi pelota que es esta de aquí porque sobre ella estoy mucho más cómoda <risa> así que nada Ay, winter is coming vale eh, nuestro cabello es un cabello súper súper frágil es un cabello fácil de romperse es un cabello con tendencia a resecarse es un cabello muy quebradizo y que aunque parece muy fuerte y que se le ha dado, digamos, ese, esa connotación de cabello, de tosco, bruto, o sea, todo esto, todo eso es mentira. Olvidaros de todas estas, eh, estas cosas que dicen nuestro cabello, de todos estos estereotipos, porque la verdad es que es nuestro cabello es uno de los cabellos más delicados de la raza humana, ¿Mm? el 4C. Por lo tanto, necesita mucho mimo, mucho cariño, mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha pasión y corazón para mantenerlo bien de acuerdo entonces cuáles son las claves para poder eh, tener un cabello eh, 4c bonito todo el invierno o por lo menos preservarlo para que no se caiga de acuerdo sobre todo por el frío ¿por qué? porque nuestro cabello digamos ha sido creado para eh, zonas cálidas ok entonces bueno Luego voy a puntualizar las zonas cálidas porque también a veces si hace mucho calor, pues nuestro cabello también puede, eh, puede quemarse, ¿de acuerdo? Entonces hay que también tener cuidado de que ciertos puntos que no se deben eh, echar en el cabello cuando hace calor. ¿Ok? Entonces vamos a volver a lo que es el invierno y vamos a seguir hablando de qué productos uh, debes utilizar o qué puedes hacer para preservar tu cabello, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar a puntualizar, pero antes de ir con el vídeo... Tengo que deciros que, vale, no he subido ningún vídeo durante casi todo el verano porque he estado perfeccionando la página web, he estado descansando un poquito en mi cerebro. Luego, la vacuna, como os explicaron en un vídeo, no me sentó muy bien, aunque ya estoy fenomenal. Eh, ¿Qué más os tengo que decir? Vale. Eh, pero he estado eh, creando vídeos para ya ahora en invierno poder subiros vídeos ¿no? De acuerdo que no es que se haya abandonado ni nada, eh, porque Curly Manga siempre está en On, está siempre con vosotros. Va pasando el tiempo, vamos cumpliendo los años, pero yo tengo un compromiso que yo misma me, de, me creé, que yo misma creo que tengo la obligación de seguir haciéndolo, que es eh, fomentar el amor eh, de las mujeres afro, afrodescendientes por su cabello, por su piel, por su color, porque para mí es como... El pequeño legado que yo quiero dejar cuando yo ya no esté aquí, esté con los angeletes, o esté en el Samsara, o en el Nirvana, o donde quiera que uno acabe cuando ya termina todo y se baja la cortina y dice The show must go on, pero yo ya no estoy. <risa> Entonces, por eso para mí es tan importante ir con la labor del blog, con la labor de, de, de, de, la, de lo que es Curly Mangue, porque para mí, de verdad, que esto es, eh, es mi forma. De, de, de allanar el camino para las que vienen, ¿no? Porque hay muchas preguntas que yo me hacía cuando yo era pequeña y muchas eh a ver, eh, muchos miedos y muchas creencias que yo tenía, que me habían inculcado que cuando yo era pequeña sobre mi raza, mi pelo, mi cuerpo, todo lo que tiene que ver con la mujer negra, que realmente me han hecho mucho daño, han impedido que yo consiguiera muchos objetivos porque yo tenía la sensación de que yo no podía nunca llegar a estos objetivos porque yo era negra, porque mi pelo era rizado, porque tenía el culo eh, respingón, la nariz chata, los ojos negros. Todas esas cosas que te meten cuando eres pequeña y para mí la función de estar aquí cada vez que hago un vídeo y explico lo importante que es quererse a una misma a pesar de todos los comentarios y el ruido externo que puede ser muy dañino, eh, para mí es súper importante y quizás mucha gente piense. A esta señora va pasando el tiempo, está siempre porque qué me habido haciendo videos? Porque no se trata de la edad o el tiempo vaya pasando, sino de lo que tú realmente crees que es importante, ¿de acuerdo? Entonces, que una persona que tiene 16 años, 12 años, 12 años 11 años, 20 años, 30 años, 40, años, 50 años, conecte con Curly mange y vea que, hostia, esta señora negra, mira lo que me está diciendo, todo esto que me han dicho no es verdad, todo es una gran mentira ¿eh? basada en los estereotipos. Eh, para mí es súper importante. Entonces, me da igual que yo tenga dos seguidores, 600 seguidores, un seguidor me da absolutamente igual evidentemente cuando más gente me vea más lejos llegará mi mensaje que para mí es importante no es un mensaje de que te compres esto y vas a sentirte mejor es un mensaje de que aprende a cuidarte eh, obtiene los, los elementos las herramientas para cuidarte y te vas a sentir muchísimo mejor cuidándote y te vas a valorar mucho más si tú te cuidas si tú te quieres y tú piensas que you are the number one tú eres la número uno de acuerdo entonces para mí eso es muy importante y Ahora llevamos cinco minutos de vídeo. Vamos a hablar de lo que realmente es importante: que es el cuidado del 4C para el invierno. Ok, punto número uno: ¿Qué opciones tienes? Uno, puedes ponerte extensiones estilo protector, como yo lo llamo, de acuerdo, eh, durante todo el invierno, ir, ir cambiando los de, por ejemplo, yo me voy a hacer locks porque a mí los locks me encantan, me siento muy con muy cómoda con ellos, me resultan fácil de hacer porque me los hago yo, pero también digo a la gente que si tienes posibilidades y no eres como yo, que me, yo, yo es que no tengo mucha paciencia para estar sentada, yo los looks me los voy haciendo una a la mitad, la otra mitad, la otra mitad, ¿sabes? En un día o en dos, ¿ok? Pues hay que ir a las peluquerías de las hermanas porque ta también hay que animar y ayudar a su economía. Evidentemente cualquier peluquería no sirva porque sea una persona negra una persona latina o lo que sea, o Asia, no, tú tienes que ir a la peluquería que tú Realmente te cuidan y te miman el pelo, ¿vale? Que son amables contigo, te tratan como lo que eres una queen, una reina, una princesa. Es una maravilla de la naturaleza, ¿de acuerdo? La portadora del gen de la humanidad. <risa> Entonces, ahí es donde tienes que ir, ¿ok? No hagas no como dice la gente, yo voy aquí porque estés negro como yo. Yo voy aquí porque estés chino, yo como yo. No, no, no, no, no. Hay que ir a donde te tratan bien, ¿ok? Para mí eso es súper importante, ¿eh? Ese es mi legado. ¿Ves? A donde te tratan bien, te respetan, te cuidan y te aceptan tal como tú eres por fuera y por dentro. Vale, entonces dicho esto, eh, a ver, estilo protector, fenomenal, eh, pero recuerda que aunque llevas estilo protector tienes que cuidarte el cabello, echarte vitaminas, eh, en, echarte por ejemplo lo que es de carite, un poquito en las entradas, en la zona de la raíz, echarte ampollas si las tienes. Sobre todo cuando te laves lo que es el estilo que no hace tanto, no hay que lavárselo todos los días, evidentemente. Cuando te lo laves, sécatelo súper bien, ¿vale? Para que el pelo no sufra. ¿eh? Eso es importante. Punto número dos. Prepara eh, los productos que a ti te van bien. El champú que mejor te funciona, ¿de acuerdo? A lo mejor tienes que cambiar eh, de champú dependiendo... O, eh, a lo mejor el shampoo utilizas en verano ya no te sirve para el invierno porque a lo mejor el champú para el verano... Eh, era un shampoo, digamos, que era como más humectante porque hace calor y en invierno es cambiar un shampoo, digamos, un poco más normal, que a lo mejor tenga, por ejemplo, un poquito más de componentes, digamos, de, de vitaminas para alimentar ese cabello que va a estar cubierto, ¿de acuerdo? Porque en verano el pelo, pues, si le llevaba así, si por ejemplo, mi pelo lo he llevado eh, suelto, he llevado mi pelo eh, con locks pero es diferente, va al aire libre, pero en invierno, por ejemplo, tienes que llevas el gorro, llevas el, eh, el, o sea, te, llevas un montón, te puedes poner, por ejemplo, lo que es una braga en la cabeza, te puedes poner el gorro, te puedes poner, o sea, va, el pelo va a ir cubierto, sí o sí, muchas veces. Entonces, si sí necesitas este chute de vitaminas importantes en tu cabello, por lo tanto, compra tu un chapurón porque tenga eh, aceites de menta, de eucalipto. Os voy a dejar un link hecho de los posts de los aceites que, que, hay, que algunos los cinco son los aceites que mejor eh, eh, van al cabello, de acuerdo, y que hay, además ya hay champús que los incorporan un poquito, y entonces puedes tener esta opción. Según, la otra opción es elegir un champú, elegir un, lo que es un, un desintoxicante, o sea, detox, un champú detox que está muy bien, o clarificante, que es buenísimo, ¿vale? Yo tengo el mío que, a ver si, yo, yo ya lo enseño, en uno de los videos yo os voy a enseñar, y... ¿Qué más? Ah sí, un shampoo detox Que es bueno que lo utilicéis Pero yo por ejemplo en invierno, fíjate lo que os recomiendo en invierno Que si os vais a lavar el cabello No tenéis extensiones eh, Hacer eh, lo que es un Lavarlo solo con acondicionador ¿Sabes? Si os lo... lavéis la cabeza vamos a... vamos a poner dos veces a la semana Una de esas veces Lavarlo solo con acondicionador ¿De acuerdo? Es decir, si yo El lunes yo me lavo el pelo con shampoo ¿Sabes? Para quitar todo después de a lo mejor de una semana entera o de dos semanas sin lavarme la cabeza. Yo me lavo bien con champú, súper bien. La segunda vez que yo me lavo el pelo, solo con acondicionador, ¿vale? Eso también lo que ayudará es que tu pelo, tu pelo perdona, esté mucho más eh, sano, que no sufra tanto. Es importante, prepool. Nunca olvidar prepool. Siempre tener un aceite que sea muy nutritivo, ¿de acuerdo? Para lo que es el principio del pre pool del cabello antes de poneros el champú o el acondicionador, ¿de acuerdo? Para que el pelo luego esté mucho más fácil a la hora de peinar también. Importantísimo, hay que tener siempre un buen deserrendante ¿de acuerdo? Fenomenal, buenísima, porque... Eh, nuestro pelo es un pelo que ya sabéis que es como si fuera una planta que trepa, es una enredadera que a veces se enreda y por lo tanto es muy importante que tengamos un producto que haga que el pelo a la hora de, antes de peinarlo se desenrede, ¿de acuerdo? Lo echamos y que hace más fácil lo que es la, el, el peinado, ¿vale? Punto súper importante, esto siempre lo recuerdo, nuestro cabello 4C, Never, Nunca, niente, Llame, ¿ok? no sé decirlo en chino, <risas> eh, nunca eh, hay que peinarlo cuando está seco, nunca, porque se nos va a partir. ¿Y cómo hay que peinarlo? Como siempre os indico, de las puntas a la raíz, de las puntas a la raíz. ¿Por qué? Porque primero quitas todo lo que sean los nuditos que sean, los rizos que se han abrazado en las puntas y luego ya vas peinando lo que es la zona de la raíz, ¿de acuerdo? Para terminar lo que es el trabajo de desenradar. Eh, formas de desenredar que a mí me encantan es en la ducha con los dedos. Funciona fenomenal. Te echas mucho suavizante, ¿de acuerdo? de Este que además es nutritivo y entonces te vas desenredando el pelo, ¿ok? O sea, un acondicionador o una mascarilla y te vas desarrendado el pelo con los dedos, que también funciona súper, súper, súper bien. Vale, ya tenemos el qué, el champú, el detox o clarificante que puedes comprarte, ya tenemos, el, ahora la mascarilla, hemos hablado de mascarilla, hemos hablado de los aceites que son muy importantes para el cabello, como sea, o de las ampollas, y ahora me preguntarás, bueno, Carmen, y luego yo, por ejemplo, el living, pues sí, ya puedes tener un living para el cabello también. Eh, yo te conseguiré dos tipos de living, ¿vale? Si llevas, digamos, locks o trenzas, otro tipo de estilo protector, el living que debes comprarte debe tener, debe tener vitaminas. Pueden ser, uh, ahí um, como sprays, por ejemplo, que tienen que son eh, vitaminas como ampollitas que tú te puedes echar para que el pelo esté, esté hidratado bien y que también tenga lo que es las vitaminas necesarias. Y si tienes tu pelo eh, su pel tu pelo natural, sí, compras un living que te más que el que te, que, te, que te ayude a que el pelo esté eh, hidratado vale que no se reseque eso es muy importante y qué más os voy a aconsejar Sí, eh, cubrirme el pelo pero me preguntarás pero Curly, me puedo cubrir el pelo también qué pasa si llevo gorro en invierno perfectamente puedes llevarte puedes poner gorro en invierno te haces lo que es un moño o bajo, o tienes tu estilo protector y te pones tu gorro siempre, pero recuerda siempre yo bajo el gorro, inclusive fíjate lo que yo te digo, eh, intentaría siempre que cuando ya llego a casa me lo quito. Me lo quito para que el pelo se ventile, y, pero antes de ponerte el gorro, échate en las entradas, eh, lo que es vitamina siempre, porque también el gorro arrastra muchas veces y molesta el pelo. En mi caso, por ejemplo, veis que las entradas las tengo dañadas, pero las tengo dañadas por hipotiroidismo, pero ya me están creciendo, las estoy trabajando con aceite de lavanda que me he hecho, o también puedes utilizar aceite de ricino, black castor oil, que lo tengo lo que es en el blog, eh, más cosas, más cosas. ¿Puedo ponerme pelucas? Evidentemente sí puedes ponerte pelucas. Puedes ponerte pelucas normales o de estas que vienen que son eh, de cordón. Ya sabéis que son estas que se han popularizado mucho, las popularizadas Beyoncé. Que son que quedan perfectamente como tu pelo. Pero lo mismo digo siempre. Debajo hay que ponerse siempre una especie de gorro para protegerse el cabello. De ser una, una media para protegerse el cabello. Y luego en las entradas echar vitaminas siempre. Y luego nunca ponértela en la raíz, sino un poco más adelante. ¿Ok? Como aquí lo veis más o menos aquí, ¿vale? Eh, más cosas que puedes hacer para el invierno, hay que seguir utilizando lo que es el gorro protector, hay que seguir utilizando lo que es la moda de satén o de seda, son cosas que son imprescindibles verano invierno. ¿Qué más cosas me puedes preguntar? A ver, curly, claro, yo voy a nadar en invierno en, la, en una piscina cubierta, ¿qué tengo que hacer? Mi recomendación es si vas el pelo natural es siempre que te pongas previamente una, un producto protector contra el cloro, ¿no? Para protegerte del cloro, los hay en el mercado. Y si no tienes aceite de coco, el aceite de coco es perfecto para eso. Te lo echas primero en, la, en lo que es en el cabello, te haces tus, tus dos moños, tres te recoges el pelo y ya puedes nadar porque el aceite lo que hace es crear una película protectora alrededor de lo que es el cabello, del hambre de, de, de del cabello alrededor, ¿vale? Y eh, evitar que el cloro penetre dentro. Tu pelo va a estar muchísimo más a salvo. Luego, cuando salgas, eh, pues te lavas. Es importante que te laves bien la cabeza. Siempre, pues, como ya llevas el aceite de coco, digamos que ya es un poquito de prepul. Te puedes echar un poquito más para hacer bien el prepul también. Pero ya llevas aceite de coco, por lo tanto, simplemente yo te recomendaría que utilizaras lo que es un acondicionador o un shampoo que fuera eh, siempre sin parabenos, sin, eh, sin sulfatos, sin minerales, sin químicos. Para que tu pelo esté siempre a salvo. Y dicho esto, espero que el video os haya servido. Es un poco largo, sí, porque yo quería explicar muy bien las cosas y tal. Y yo creo que no hay nada más que me dejo en el tintero. Si me dejo algo en el tintero de las cosas que tenéis que hacer y procurar para que vuestro cabello esté bien este invierno, por favor, mandarme un mensaje a, a Carmen Manguel. Punto punto gmail.com o gmail.com ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué más? También podéis escribirme en Instagram, que estoy por curlymanga en Insta o dejarme un mensaje, en lo que es en YouTube, ¿ok? Siento el vídeo que tan largo. Nada, muchas gracias por estar aquí conmigo y por seguirme. Eh, un besito y nos vemos en los próximos vídeos que os he creado para que podáis disfrutar de ellos. Chao.